Hola, mi nombre es Pablo de Grande y mmm, lo que vamos a estar viendo en esta serie de videos que se llaman El código es información que consideramos útil para quien quiera entender, modificar o extender el código de la plataforma Poblaciones. Para eso vamos a comentar un poco en este primer video qué tecnologías... Eh, utiliza la plataforma, eh, muy en general como es el modelo de usuarios y el modelo de datos que maneja la plataforma, y los principales módulos que después vamos a ir viendo, cada una de estas cosas que mencioné, en videos individuales. Las tecnologías digamos, que usa la plataforma son, eh, bueno en principio es una plataforma web, por lo cual tiene una parte servidor y una parte cliente que funciona en el navegador. La parte servidor depende principalmente de servicios implementados en PHP. Y del lado cliente, eh, se maneja con Javascript, generado con eh, el framework de Vue, de Vue.js. Los datos que van y vienen digamos, entre el usuario y la aplicación se almacenan en una base de datos relacional de MySQL. Eh, digamos y Estas tres tecnologías son como la cáscara principal, sobre todo en lo que hace a código que, que pueda hacer falta tocar, modificar o ampliar. Después la, la, el, el Visor se apoya en Google Maps como API de, de armado de mapas y como servicio, como plataforma que obtiene las imágenes de fondo con las que se arma el mapa. La información que el usuario sube, es decir, lo que nosotros agregamos sobre el mapa, no se almacena en servidores de, en servidores de Google, sino que es todo eso lo que se almacena en MySQL, en nuestro, serv en nuestro servidor de base de datos. Eh, y después, bueno, como dos tecnologías eh, algo más secundarias, eh, se puede mencionar Python en el que es, eh, digamos, hay algunos scripts de Python que resuelven la conversión de archivos a formato SPSS. La plataforma acepta y produce archivos en ese formato, que es de un, de un paquete de análisis estadístico. Eh, no solo ese, sino otros paquetes de análisis estadístico entienden ese formato, por lo cual adoptamos, además de CSV digamos, y de otros formatos abiertos, eh, también poder producir y aceptar este formato de archivos. Eh, pero para eso hacemos algunas llamadas a Python. Eh, y para el armado de calles se, a, se apoya en bases de datos de archivos de SQLite. El modelo de usuarios, digamos cómo, cómo la, la, la aplicación interactúa este, en su uso, incluye el rol del visitante, la persona que entra al mapa eh, y sin necesidad de registrarse puede ya consultar información. Eh, están los usuarios registrados, que son quienes hacen una cuenta para poder subir ellos información y que otros o ellos mismos la puedan después consultar desde el mapa. Eh, y después hay usuarios administrativos, digamos, que se ocupan de monitorear el funcionamiento de la aplicación, si se crean usuarios nuevos o no, cuáles son los datos que suben, eh, cuál es la velocidad de respuesta de la aplicación a los pedidos. Eh, y para cada uno digamos, de estos tres grupos de usuarios hay eh, bueno, diferentes módulos, diferentes partes de la aplicación que, que les permiten cumplir con sus, con, su, con sus tareas, digamos resolver sus necesidades. Eh, y finalmente tenemos, para comentar un poco el modelo de datos, que, eh, o el modelo de entidades digamos, de la aplicación que básicamente lo que define es que hay algo que se llaman cartografías, que dentro del código vamos a ver que se llama works, en el sentido de obra, de obra... Eh, work como, en el sentido como de obra de arte, digamos, bueno, obra en ese sentido. Eh, que son las cartografías? Cuando un usuario sube información, lo primero que hace es crea una cartografía, y en la cartografía puede poner metadatos, un nombre, un criterio, si, eh, con qué licencia eso se expone, eh, los autores que son Los creadores de esa cartografía La institución en la cual fue hecha eh, Bueno, todo eso son Metadatos de la cartografía Y la cartografía tiene uno o varios datasets Los datasets son como si fuera un Excel Digamos, una, una matriz de datos eh, Que el usuario sube En el cual sube si por ejemplo fuera un padrón de escuelas eh, Bueno, va a subir seguramente un dataset Que sea el listado de escuelas primarias Y tal vez si los... Los, este, los colegios secundarios son otro listado, puede ser que sea otro dataset que también forme parte de la misma cartografía. Entonces puede haber uno o varios datasets, y la, la, el tercer elemento que forma parte de una cartografía o que la define eh, son los indicadores. Los indicadores es que, digamos, tanto en el modelo de datos como en el código aparece como un metric. Un indicador es una, una selección de una de las columnas del dataset eh, que permite decir, yo con esta columna, supongamos, eh, cantidad de personas con escuela secundaria completa en ese departamento eh, bueno, yo con ese indicador quiero hacer algo representable en el mapa, quiero que eso lo muestres y lo colorees y cuando eh, ese porcentaje sea mayor a eh, 70 quiero que las áreas afectadas se pinten de verde y cuando sea menor a 20 que se pinten de amarillo, bueno todo ese manejo de colores y de indicación de qué columnas son las las que tienen que mostrarse en el mapa y cómo, bueno, hacer la definición de los indicadores. Entonces yo puedo tener un dataset con muchas columnas, de la cual luego haga algunos indicadores, no necesariamente todas las columnas tienen que estar utilizadas, el usuario cuando descarga, sí descarga todas las columnas que le pueden servir para complementar su uso o su análisis. El usuario descarga todas, pero los indicadores se pueden construir sobre una selección que, que, que, que se elija para, para construir los mapas. Eh, como decíamos antes, esta, eh, esta información, lo hab, no recuerdo si la habíamos mencionado, pero es necesario que, para aparecer en el mapa, cada fila del dataset tenga una referencia espacial, tenga un, pase por un proceso de geocodificación, de georeferenciación. Eh, el usuario puede hacerlo indicándole en la aplicación que eh, hay una columna que es la latitud, otra la longitud, si fueran puntos a ubicar en el espacio, o que alguna de esas columnas es la definición de un polígono, de una forma en el espacio, como podría ser un parque nacional, si cada fila es un parque nacional, puedo querer indicar la forma que eso tiene en el espacio, o puedo indicarle que alguna de esas columnas es un código que se corresponde con alguna de, las, eh, de los códigos ya conocidos por la aplicación. La aplicación Permite cargarle la plataforma, permite cargarle eh, tablas de códigos asociadas a ciertos polígonos. De esa manera eh, conoce, por ejemplo, qué es una provincia, qué es un departamento, cómo son los departamentos en el censo de 2010 y en el de 2001 con sus códigos y cómo son los radios. Todo esto ya lo tiene y se pueden ir agregando otras cartografías de base que permitan ese cruce de códigos eh, para que quien tenga datos debidamente codificados no necesite conocer la persona que sube los datos, ni disponer de la referencia espacial de todo eso, simplemente con un código correcto nosotros podemos convertir eso en un mapa. Eh, finalmente para este para cerrar este video, eh, comento entonces que la, la, la plataforma tiene cuatro grandes módulos, el módulo del mapa, que dentro del código va a aparecer como public, eh, que es la parte que consulta el usuario cuando va a buscar información. La parte que se llama de backoffice, que es la parte en que los usuarios que se registraron pueden agregar información nueva, modificarla, definir indicadores, subir nuevos datasets, que se accede en la ruta pública con barra users, y adentro del código aparece este nombrado como back office. Eh, vamos a ver más adelante, vamos a dedicar un video a cada uno de esos dos primeros módulos. Eh, y un tercer video a los dos últimos módulos que son las herramientas administrativas que ofrece la plataforma a sus administradores eh, que son la parte de logs que muestra la, el, el rendimiento de funcionamiento y la cantidad de visitas que va teniendo eh, diariamente y mes a mes y eh, el módulo de administración, esto que aparece en barra admins eh, que muestra las cartografías cargadas por los usuarios y los, los el listado de los mismos usuarios que entraron a la aplicación, que se registraron y, y, y a qué cartografías se encuentran vinculadas. Eh, entonces, bueno, con eso terminamos este video y pueden ir viendo los siguientes videos sobre los módulos y sobre el modelo de datos.